Soy el padre Edwin Herrera de la diócesis de Quibdó y en el marco de los 45 años de los mensajes de María Santificadora, compartir con ustedes estos tres puntos de reflexión y darles también mi bendición. María encarna el proyecto de Dios en su vida, hace posible a Jesús y en Él nuestra esperanza. María es modelo de santidad y proyecto de santificación en la vida nuestra. Contemplar a María es contemplar que si sí es posible sentirnos y ser lo que Dios quiere. Que si sí es posible santificarnos, lograr la realización plena y total de la vida. Ella nos muestra que si sí es posible ser felices, incluso en medio de la ansiedad, las dificultades y las adversidades. Estamos en tiempos difíciles, pero perfectos. Lo que nos toca es saber leer a la luz de nuestra fe, en medio de nuestra fragilidad, cómo Dios nos enseña, a través incluso del virus, un propósito de cambio de vida. Cómo Dios nos enseña a vivir los valores profundamente humanos es el tiempo de redescubrirnos, es el tiempo de solidarizarnos, el tiempo de perdonarnos, el tiempo de seguir manteniendo la esperanza, es tiempo de fe. Después de 45 años, la Virgen Madre sigue invitándonos a vivir en obediencia al proyecto del Padre, a vivir santamente, como lo dijo el 10 de abril de 1976. Ella nos sigue mostrando de su, desde su humanidad el camino para ir a Jesús y en Jesús encontrar la verdadera felicidad, la tranquilidad, la paz, la verdadera vida que está dentro de cada uno de nosotros. El resucitado nos ayude a vivir la profundidad de la Pascua y nos comprometa profundamente con nuestra propia santidad. Que el proyecto de María, que es el proyecto de Dios en la vida nuestra, sea posible y se haga realidad en la medida en que busquemos y nos hagamos santos, que es el propósito de Dios. Bendiciones para todos.